Hola, soy Arturo Jaime, de la Universidad de La Rioja, y os voy a explicar nuestro trabajo sobre revisión por pares y reuso de código. ¿Organizas proyectos de programación? ¿Observas etapas deficientes? ¿Has pensado en reenganchar equipos a código de calidad? ¿La valoración por pares puede ayudar? ¿Da igual valorar productos de poca calidad? La experiencia que presentamos se realiza en una asignatura de la Universidad del País Vasco sobre Sistemas Web. En ella participan Rosa Robarrena, José Ángel Badillo y José Miguel Blanco. Perseguimos un cuádruple objetivo mejorar la calidad de las prácticas y, por tanto, del rendimiento académico, reducir el abandono de la evaluación continua, reforzar conceptos de ingeniería del software y promover el interés de valorar el trabajo de otros como fuente de aprendizaje e inspiración. El primer ciclo de la experiencia dura tres semanas. Los equipos entregan cada semana las funcionalidades desarrolladas. Al final del ciclo valoran su producto y los de otros dos equipos, pero no son productos cualesquiera. Los profesores intervienen de forma que cada equipo valore productos de calidad superior. Si han logrado un producto excelente, valoran otros de calidad similar. A los equipos con productos de baja calidad se les invita o se les fuerza a abandonarlos y enchufarse a otro de buena calidad seleccionado por el profesor entre el resto de productos. A lo largo del semestre se hacen otros dos ciclos similares de cuatro y cinco semanas respectivamente. Esto da pie a realizar tres puntos de valoración y dos de migración, aunque solo hemos necesitado proponer migraciones al final del segundo ciclo. Estamos recopilando varias fuentes de datos, las notas de los proyectos y las de cursos anteriores a la experiencia. También contamos con valoraciones sobre los proyectos de profesores y estudiantes, distinguiendo si son al proyecto propio o al hecho por otros. También recopilamos algunas preguntas sobre la satisfacción con las actividades. En los dos cursos donde se ha introducido la experiencia, podemos observar que ha aumentado el interés en la tarea de valorar, que hay un número muy bajo de abandonos, que muchos equipos con entregas de baja calidad migran a otros productos y que muchos de los reenganches logran entregas sucesivas de buena calidad. Además, el número de suspensos es anecdótico y las notas parecen estar mejorando, y la satisfacción con las actividades da resultados muy buenos. Nos planteamos cuatro hipótesis de partida. La primera es sobre el abandono de la evaluación continua representado por una mascota abandonada. Cabe pensar que la migración a productos de calidad influye en su reducción. También parece contribuir a la mejora de resultados académicos por suponer un empujón en la dirección correcta. Ver productos de buena calidad que representamos con la estrella Michelin y compararlos con el propio aporta ideas desde lo positivo, así que entendemos que la satisfacción con la tarea de valorar se mantendrá alta. Además, los trabajos de calidad los han hecho compañeros. Ello anima a esforzarse y no quedarse atrás influyendo positivamente en las notas. Esperamos que la experiencia os parezca interesante e inspiradora, pero podríamos hacer otros análisis interesantes. ¿Se percibe alguna limitación importante? Muchas gracias por la atención prestada.